7 AM taladra a mi vecino, le grito fuerte, será porque te vino. En el almuerzo examen con mi suegra, no la soporto, será porque te vino. Déjenme vivir en paz, estando por la paz. Sácame el coro de acá, Pero no me vino nada. Trae un vaso con agua, que lo único que me vino es el dolor de cabeza. Un Ibu Forte ya está. Todo el mes, los cambios hormonales nos pueden predisponer a tener dolores de cabeza. Con Ibu Emanuel Forte podés aliviarlos aún si no estás en esos días. No necesitas diferentes analgésicos. Llevas sólido o bueno, en el forte.